Date cuenta del estado de tu energía. Date cuenta de cómo te sientes ahora mismo. Estamos a 10 de septiembre y ya hemos pasado las vacaciones, algunos, pero lo que está claro es que el verano ya está decayendo. Y efectivamente ya tu mentalidad en cuanto a arrojar tus intenciones y tus energías en cuanto a trabajo es como que se vuelve a sentar. Tras esa pequeña frustración del periodo vacacional, vuelves a sentarte. Date cuenta cómo te encuentras, date cuenta de cómo está tu energía en este momento. Si estás como parado, como bloqueado, o al contrario, te sientes como que fluyes con armonía y con tranquilidad. Si es así, perfecto. A la contra, si te encuentras por alguna razón bloqueado y no sabes muy bien el por qué, sabes que has de tomar decisiones y tampoco... Sabes a ciencia cierta si tomarlas o si no, si andar hacia adelante o si no, o incluso peor, si te da por huir hacia adelante. Estás ahí un poco con esa incertidumbre. Tienes varias posibilidades en tu vida y no sabes muy bien por cuál realmente descansarte. Sientes como que la energía está un poco bloqueada y no sabes qué hacer. Bien. Si a la par sintieras algún tipo de intención o de provocación interna hacia muerte, hacia algo en concreto, no lo pares. No lo pares por dos razones. La primera, si es positivo, lo va a hacer y vas a continuar y vas a relanzarte. Y si es poco positivo, vas a poder hacer dos cosas. Una, testear el por qué no es tan positivo, y dos, apalancarte en esa energía. Y eso es lo que realmente me voy a parar a decirte. Si sientes en tu interior algún tipo de energía incontenible que aún no sabes cómo sacarla o hacia dónde tirar, en esa encrucijada mental, date cuenta de lo siguiente. Si no vas hacia delante, vas doblemente hacia atrás. Y lo peor de todo, si esa energía está ahí dentro, sin fluir, sabrás, a ciencia cierta, que algo solamente no va. Simplemente no va. Entonces, si no sabes determinar hacia dónde ir o cómo ir o qué decisión tomar, simplemente, solamente déjate fluir. Déjate fluir con lo que ya aconteciendo. Importante para determinar el estado de tu energía es descansar. Fluye y descansa. Deja que tu cuerpo, cuando esté dormido, descansando, registre tu energía cerebral y te dé información y señales importantes que al día siguiente o días venideros vas a poder transformar y decodificar en información esencial para ti. Esa información que solamente sabes tú y que solamente vas a saber interpretar tú. Es importante dentro de esta forma de fluir que no lo comentes con nadie. ¿Por qué? Porque todo se tiene que macerar en su espacio, en su barrica mental, en su soporte específico para que dé el fruto que tenga que dar. Si tú expandes a los cuatro vientos, todo ese proceso se va a contaminar. Y se va a contaminar porque habrá gente, habrá personas a tu alrededor que te quieran y te ayuden y te empujen hacia adelante, te soporten en tu presente. Pero habrá otras personas que sea todo lo contrario. Y eso, aunque no te influya, aunque evidentemente tampoco determine, sí puede provocar en ti una especie de como de esa desestabilidad energética y mental. Y eso es lo que no te conviene ni te interesa. Así que aguanta, digamos, unos cuantos días. Aguanta cuatro, cinco, seis días en ese intervalo de medio bloqueo, medio incertidumbre, medio no saber qué decidir y sin embargo déjalo macerar dentro de ti. Hasta que salga esa respuesta. No digo que sea la solución, eh? ojo, no será la solución. Pero sí podrá ser la respuesta que te lleve hacia la solución. Y ahí solamente vas a poder decidirlo tú. En soledad, como cuando naciste y como cuando llegue el momento de que abandones este mundo. Con todo esto que te quiero decir, ten paciencia, déjate fluir y sobre todo confía en tu propio instinto. Un abrazo. Hasta la siguiente. Ah, te quiero ver en TikTok.